En el vídeo anterior hemos aprendido a modificar la posición de los elementos de un documento HTML sacándolos de lo que es el flujo normal de la página y ubicándolos en sitios diferentes, usando la propiedad Position con valores como absoluto, relativo o fijo. Sin embargo, aunque estas opciones no son válidas y ya nos permiten hacer ciertas cosas, se nos quedan cortas para aplicar otro tipo de funcionalidades. Es por ello que CSS proporciona otra propiedad más, que es la propiedad Float. Podríamos definir el comportamiento de un elemento que tiene la propiedad float asignada en tres pasos. El primer paso sería el extraerlo del flujo normal de la página, lo cual va a implicar que el resto de elementos del documento van a actuar, se van a posicionar como si el elemento float no existiera. El segundo paso haría referencia a dónde se va a colocar. Entonces se va a colocar a la altura en la que tendría que estar según el flujo normal de la página, pero lo más a la izquierda o lo más a la derecha posible opción que me viene definida según el valor que coge la propiedad, ya sea left o ya sea... o ya sea right. Ese lo más a la izquierda o lo más a la derecha posible lo va a hacer independientemente de qué es lo que tenga al lado. Entre comillas podemos decir que él pasa de cualquier tipo de elemento, salvo que ese elemento sea otro float. En ese caso sí que le tiene respeto, sí que lo tiene en cuenta, y lo que hace es que se coloca lo más a la derecha posible teniendo en cuenta los floats anteriores que también estén apoyados lo más a la derecha posible. En el caso de que hubieran demasiados objetos float eh, ocupando ya toda la línea, el elemento nuevo bajaría a la línea siguiente para posicionarse tal y como se le ha indicado lo más a la derecha o lo más a la izquierda posible. El tercer paso hace referencia a qué ocurre con los elementos que están a su alrededor, cómo les afecta a ellos. En un el principio hemos dicho que no les afecta de ninguna manera. Se saca del flujo de normal de la página y los elementos se colocan donde tendría que colocarse. Pero eso es medio verdad, medio mentira, porque realmente se van a colocar en ese sitio pero sí que van a sentirse afectados por el float, en el aspecto en que son capaces de redistribuir su contenido para que el float se vea, pero no sea solapado por él. Se podría decir, o se podría hacer el símil, como que un elemento HTML es como una especie de isla que colocas en un río, de tal manera que el agua, de tal manera que el contenido, envuelve lo que es la isla, ¿no? envuelve lo que es el objeto con el float. Aquí tienen en cuenta que al tratar con ese elemento HTML, ese elemento incluye todo. Es decir, incluye no solamente el área de contenido, no solamente el área de padding, sino el área de margen. Luego ese bordeo que realizará ese agua, ese bordeo que realizará ese contenido, va a tener en cuenta todo elemento incluido sus márgenes. ¿Pero qué podemos hacer cuando un elemento float se pone encima de otro elemento y fuerza a este elemento a redistribuir su contenido y no queremos que eso ocurra? Bueno, pues en ese caso, en el caso de que no queramos que la, eh, la condición por defecto ocurra, es decir, si queremos cancelar el funcionamiento normal del sistema, la forma de hacer es utilizando la propiedad clear. Asignando un elemento que no queremos que fluya la propiedad clear con el valor izquierda, eh, derecha o ambos, conseguimos que ese elemento baje, se coloque por debajo de lo que es el elemento flotante, evitando así que redistribuya su contenido por culpa de este. Vamos a ver unos ejemplos que nos ayuden a entender un poco mejor este pequeño galimatías que resulta la, eh, la explicación teórica de estas dos propiedades. Antes de empezar a trabajar vamos a limpiar un poco nuestro documento, vamos a borrar las dos últimas reglas y eh, vamos a bajar el margen que tenemos en 40, vamos a ponerlo en 10. Bien, pues para hacer pruebas con la propiedad float, lo que vamos a hacer va a ser insertar una imagen en nuestro documento HTML. Voy a ir a él, y eh, justo en el párrafo 2 voy a hacer la inserción de la imagen. Imagen src igual y en este caso estrella de la muerte. Muy bien, ya tenemos aquí cargada a la derecha la imagen que queríamos. Vámonos al documento CSS y vamos a hacer que, como queda un poco grande, vamos a hacer que la imagen todas las imágenes en este caso, no voy a complicarme mucho, que eh, su ancho se reduzca. Y por ejemplo vamos a, ponerle, vamos a ponerle 100, a ver cómo queda. Así. Bien, pues este va a ser nuestro punto de partida. Nuestro primer objetivo va a ser que esa imagen aparezca a la derecha de este párrafo, a ¿vale? ver es el párrafo número 2, pero de tal manera que el párrafo de ese texto esté a la izquierda. Es decir, hacer algo así como una composición donde haya texto y allá una imagen. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues muy fácil, simplemente vamos a decirle que el elemento, el elemento imagen, va a ser flotante y que queremos que flote colocándose lo más a la derecha posible. Y efectivamente eso es lo que ha he hecho. Se ha ido de la parte en la que estaba y a la altura en la que tendría que estar, que sería a partir de durante la batalla, se ha colocado lo más a la derecha posible que puede. Como no hay ningún elemento flotante, es el único que existe, se pega justamente al lado derecho del navegador. Aunque aquí no se aprecia, lo que realmente ha hecho la imagen ha sido colocarse encima de los párrafos. De hecho, vamos a poner aquí la regla P para que brackets nos indique dónde están los párrafos, nos marque la caja de los párrafos y vemos que efectivamente el párrafo llega hasta el final. Solo que eh, la imagen se ha puesto encima. Pero además ha hecho que el, que el texto, que el contenido de los dos párrafos eh, fluya, se distribuya alrededor del párrafo sin, eh, sin ser solapado por la imagen. Como vemos, no únicamente ha afectado el párrafo en el cual está incluida la imagen, en el párrafo número 2, sino que también afecta al el párrafo número 3. La imagen es más grande de lo que ocupa el párrafo 2. Afecta, por lo tanto, al párrafo 3 que está debajo. Si yo no quisiera que esto ocurriese, yo quisiera que el párrafo 3 se viese desde el principio hasta el final del navegador, es decir, que no le afectase la colocación de la imagen, podría venirme aquí y decirle que el párrafo 3 ponerle la propiedad clear y decirle que en este caso sea clear right, porque en este caso la imagen está eh, acoplada, está empujada hacia el lado de la derecha. Y lo que ha ocurrido es lo que esperábamos. Como el párrafo 3 le hemos dicho que eh, tiene que limpiar su lado derecho, que no tiene que sentirse influenciado por cosas que estén flotantes en su lado derecho, y eh, la posición en la que tendría que colocarse, eso sí que va a ocurrir, es decir, va a sentirse eh, influenciado por esa imagen... Lo que hace es que lo baja por debajo, de manera que se puede ver en su totalidad, ocupando todo el ancho de su contenedor. Bien, pues eh, vamos a hacer ahora algo parecido, pero diferente. Vamos a trabajar con un elemento en línea, al igual que lo es la imagen, pero en este caso vamos a trabajar con un span. Vamos a venirnos al código, al HTML, y vamos a incorporar en el párrafo 3, igual que antes nos hemos puesto una imagen, pues en este caso, como digo, un span. Por ejemplo, eh... para que me sea más fácil trabajar con él, voy a asignar asignarle un identificador y al igual que antes me voy al CSS y en este caso para el identificador spoiler lo que voy a hacer va a ser hacerlo flotante hacia la derecha bueno, pues lo que sale parece que es exactamente igual que lo de antes, ¿no? A su manera hace lo mismo que hacía antes la imagen. Empieza por la derecha y en este caso lo que pasa es que es un texto eh, más largo y, eh, y menos alto. Pero realmente hay alguna otra diferencia más. Para empezar, el span está ocupando todo el espacio que le hace falta. Ha empezado por la derecha y ha ido metiendo todo el texto, todas las caracteres, todas las palabras que hemos ido escribiendo. En general no queremos esto. En general lo que queremos es acotar ese espacio que va a ocupar el texto con lo cual lo más normal es aplicarle un ancho por ejemplo poner igual que antes 100 píxeles es decir que generalmente cuando trabajamos con, eh, con elementos float pero que son elementos inline es aconsejable aunque casi más no creo llegar a decir que es obligatorio pero es muy aconsejable el que esos elementos tengan asignado una propiedad de ancho en el fondo eso no pasaría con la imagen es verdad que la imagen de antes hemos puesto un ancho, pero ha sido porque la imagen era demasiado grande. Se nos iba de tamaño con respecto a, eh, a nuestra página y la hemos eh, acotado, la hemos eh, reducido a 100 píxeles. Pero en principio no hubiera hecho falta, ya que la propia imagen tiene un tamaño que ya la acota con relación a los elementos de la página. Claramente esta diferencia, cuando se habla de ella, se suele decir que es porque el, el tipo imagen, aunque es un tipo inline, es lo que se denomina un tipo inline pero reemplazado, que básicamente lo que quiere decir es que aunque nosotros escribimos un código HTML, realmente ese código va a ser transformado, va a ser renderizado mediante otro elemento, en este caso con la imagen a la que hacemos referencia. Además, además de este consejo, podemos decirlo así, hay una cosa que ya se empieza a ver, que a lo mejor no sé si os habéis dado cuenta, y es que eh, el, el spoiler, el span, es un elemento inline, y sin embargo le hemos aplicado una propiedad de ancho. Es más, yo podría venir aquí y ponerle un margen de 20 píxeles y podéis ver que no únicamente ha cambiado el margen por la izquierda y por la derecha, también lo ha hecho, no se ve por abajo, pero sí que se percibe que también lo ha incrementado por arriba. Tenemos que recordar que a los elementos inline no se les podía aplicar margen eh, superior e inferior y en este caso sí que lo ha he hecho. Eso junto con la posibilidad que acabamos de ver de poder eh, definirle un ancho, nos indica que ese elemento ha pasado de ser un, un elemento de tipo inline a ser un elemento de tipo block. Pero todavía aquí nos queda una cosa que es un poco extraña, y es que en nuestro párrafo 3 le hemos dicho, o le, le hemos activado, la propiedad clear para que limpie por la derecha, es decir, que no se sienta afectado por los elementos flotantes que estén a su derecha. Y sin embargo vemos que redistribuye su contenido en función del bloque spoiler que tiene, que tiene a la derecha es decir, algo así como que pasa de ese elemento flotante. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues porque el elemento spoiler es un elemento que es hijo del párrafo 3, es decir, el elemento flotante es hijo del elemento que tiene asignado el, en la propiedad clear. De hecho, si nos vamos a HTML y eh, quitamos la propiedad de span, mejor dicho, la, el valor de, de span, lo vamos aquí arriba, por ejemplo, vemos que en este caso sí, que está haciendo caso al el clear y está colocando el párrafo 3 por debajo de el, eh, del elemento spoiler. Además, esta nueva disposición nos permite ver una nueva característica de los elementos float y es que podemos ver que el spoiler se ha puesto lo más a la derecha, pero teniendo en cuenta otros elementos float. Vemos que en este caso el elemento spoiler ya tropieza con su lado superior con la imagen, que también es float, y por lo tanto se pone a continuación de ella. Vamos a volver al CSS y vamos a comentar estas reglas de aquí abajo. Y vamos a volvernos al HTML, vamos a quitar la imagen, para simplificar un poquito nuestro documento, y también vamos a quitar el span. Es decir, volvemos de alguna manera a nuestro punto de partida. Vamos a volver al CSS, y vamos a hacer que el párrafo 2, vamos a aprovechar esta regla, y vamos a hacer que el párrafo 2 sea flotante, en este caso a la izquierda, le ponemos un ancho, por ejemplo, 300, y nos aseguramos que su margen superior sea cero. A la derecha vemos que ha hecho un poco lo que esperábamos. no, Ha colocado el párrafo 2 flotante hacia la izquierda en este caso y el párrafo 3, que ya no tiene la propiedad clear colocada, se ha adaptado a la nueva situación que incluye que el párrafo 2 esté en esa posición, ¿no? que esté a la izquierda. Si yo ahora vengo aquí y quito el ancho, lo que he conseguido es que la propiedad float sirva más bien de poco. ¿no? El elemento bloque, por defecto, su ancho es en auto, con lo cual eh, tiende a ocupar todo el ancho del contenedor, con lo cual no da cabida al elemento que tenga por detrás en el flujo del documento HTML, y ese se coloca donde puede, que es en este caso pues, donde tenía que estar, ¿no? detrás justo del párrafo, del párrafo 2. Es decir, que podemos sacar como conclusión que un elemento float conviene que tenga definido un ancho, tanto en elementos inline como elementos en bloque. Vamos a dejarlo como estaba, vamos a quitar el comentario al ancho, y si seguimos analizando un poco más el código, vemos que, como hemos comentado antes, el párrafo 2 está situado justo en la posición en vertical en la que tendría que estar por su posición en el flujo del documento. Me he asegurado que el margen sea, sea cero que el margen superior en este caso sea cero para que veamos que realmente dónde está eh, bien alineado. Lo que quiero mostrar con esto es que en un principio no vamos a poder hacer que el elemento flotante esté por encima de la posición en la que tendría que estar. Es decir, no podría hacer que un elemento flotante sobrepasara a los elementos que tiene por delante en el flujo del, del documento. No podría hacer entre comillas, ¿no? Porque siempre podemos eh, utilizar un margen negativo, por ejemplo, menos 30, donde vemos que ya efectivamente con este truco podemos pasar por encima de, eh, o sobrepasar la posición que teníamos originalmente. Pero en principio, eh, su posición va a ser la posición natural, la posición que le tocaría en el flujo del documento HTML. Vamos a dejarlo otra vez a cero. De hecho, lo vamos a quitar casi mejor, porque lo que vamos a hacer ahora es eh, aplicar este mismo, esta misma regla tanto al párrafo 1 como al párrafo 3. Para que sepa un poco más claro lo que queremos hacer, Vamos aquí a poner que h1 y h2 hagan un clear, en este caso por la izquierda. Y vamos aquí arriba para apoyarnos, para que se nos marque los párrafos y lo que podemos ver es que los párrafos se han colocado en el orden en el que aparece en el flujo del, del documento, pero eh, todos apoyados, todos empujados hacia la izquierda lo que ocurre es que el párrafo 3 ya no cabe, ya no cabe a la derecha de los dos primeros párrafos y se coloca en la línea siguiente, se coloca justo bajo de ellos. De hecho, si yo vengo aquí y estiro el eh, navegador para dejar más espacio, veo que el, en cuanto hay suficiente espacio, el párrafo 3 sube y se posiciona a la, a la derecha del de párrafo 1 y 2. Es decir, que los elementos float, a la hora de posicionarse, viven en su contexto float y eh, se ubican en función de los otros Float que pueden existir. Les dan igual el resto de posicionamientos, pero el resto de Floats no. Vamos a dejarlo donde estaba. Bien, y por último vamos a hablar de uno de los típicos problemas que tiene, que tiene Clear, que es lo que ocurre cuando tenemos un contenedor en el cual todos los elementos que están contenidos tienen la propiedad Float. Como los Floats se salen del flujo normal de la página, ese contenedor eh, suele colapsar, suele perder su altura, de manera que visualmente ese contenedor y esos elementos contenidos eh, aparecen como desparejados. ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo que lo, que lo veremos más claro. Vamos a eliminar esto de aquí y eh, también esto de aquí. De hecho, vamos a dejarlo con el párrafo 2 solamente. Vamos a irnos al HTML y eh, vamos a incorporar, vamos a añadir un div. De tal manera que los dos primeros párrafos estén incluidos, sean parte del contenido de este div. Bien, volvamos al CSS y eh, vamos a definir una nueva regla para el div que va a consistir en, eh, en ver su color, ver un fondo de un color, por ejemplo, un poco violeta, de manera que sepamos exactamente qué es y dónde está el div. Vamos también a modificar el párrafo 2 y 1, en este caso este va a ser mejor el 1, y vamos a hacer que el párrafo 2 sea igual que el 1, pero que en este caso esté eh, empujado, esté colocado hacia la eh, derecha. Vemos como dato anecdótico que nuestro párrafo 3 se ha colocado entre los dos párrafos, ahí como buena muerte ha podido, pero eh, lo que importa realmente es el párrafo 1 y el párrafo 2 y el, y el div, y mi pregunta es dónde está el div. Teníamos un, un div dibujado hasta hace poco, de color morado, y eh, ahora ha desaparecido. Vamos a utilizar brackets, vamos a movernos, para ver exactamente dónde es ese div, y lo tenemos ahí. Vemos que ese div eh, ha desaparecido, aunque más que desaparecer, lo que ha pasado es que ha colapsado. Su altura se ha convertido en cero ya que no tenemos ningún elemento dentro. Los elementos que estaban dentro, los floats, han salido del flujo normal del documento, se han ido a otro sitio y nuestro div, al estar vacío, se ha, se ha colapsado. Pero claro, nuestro objetivo era el que ese div sirviera de contenedor, sirviera de lugar donde estuvieran esos floats, uno a la izquierda y otro a la derecha, pero eh, que estuvieran, digamos, con ese fondo, ¿no? con ese fondo violeta, ese fondo eh, morado por detrás. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, pues hay, eh, hay varias formas. La primera es utilizar la propiedad overflow. Esa propiedad que ya, eh, ya conocemos, que lo que va a hacer va a ser decidir cómo queremos que el texto, que el, texto, que el contenido que se sale fuera del elemento contenedor, eh, qué hacer con él. Si queremos que se muestre, queremos que se oculte. Y en este caso lo que hacemos es ponerlo a hidden. Y acabamos de ver lo que esperábamos. ¿no? En este caso el, ha crecido, nuestro div de repente ha vuelto a crecer, exactamente el tamaño que necesitamos para que contenga los dos floats que teníamos definidos. Y de paso, el, el párrafo 3 que teníamos por ahí se ha desplazado hacia abajo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues porque eh, utilizar esta, esta propiedad overflow con el valor hidden, además de hacer lo que ya sabemos que hace, también lo que hace es crear un contexto de trabajo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que los elementos que están dentro de este div, una vez hemos marcado el, la propiedad overflow con el valor hidden, van a trabajar y van a ubicarse dentro de ese div. Es decir, todo su trabajo que tengan que hacer, todas sus posiciones que vayan a ocurrir, van a ocurrir, van a suceder dentro de ese contenedor que tiene esa propiedad. Sería algo así como lo que hacemos en programación de colocar las dos llaves, ¿no? Como podemos hacer aquí en un CSS. Entre estas dos llaves, lo que definimos aquí afecta a lo que hay aquí. Pues es algo así como que el utilizar esta propiedad hace que el contenedor este de aquí pase a ser un contexto y lo que ocurra dentro de él no va a salir de dentro de él. De hecho, podemos ver que el párrafo 3 se ha quedado fuera, pero que si yo cogiera aquí y eh, viniera y redujera el tamaño, veríamos cómo efectivamente ha ocurrido lo que esperábamos. Ha crecido el tamaño del contenedor morado, el párrafo 3 sigue estando abajo, pero los elementos flotantes de dentro del div se han colocado tal y como les hemos dicho, ocupando el espacio que haga falta, pero sin salirse de ese contenedor. Para realizar más el rizo, podría venirme aquí, dejar como estaba, eh, podría venirme aquí, copiar el párrafo 2. Ponerlo bueno, como párrafo 3. Y vemos que el párrafo, 3, el párrafo 3 hace lo que tenía que hacer, lo que le hemos dicho, pero fuera del contexto en el que están eh, los elementos floats anteriores. La segunda solución ya consiste en utilizar la propiedad clear. En este caso lo que vamos a hacer va a ser, voy a quitar ya el overflow hidden, para que vuelva a estar todo mal, entre comillas, para que desaparezca nuestro contenedor. Y eh, lo que consiste simplemente es ir al HTML, crear aquí abajo otro div, un div dentro del contenido inicial. Vamos a ponerle un identificador, por ejemplo. Es un div vacío, sin ningún tipo de, de información. Y lo que vamos a hacer va a ser, dentro del CSS, vamos a utilizar el identificador para decirle que ese elemento sea limpie, mejor dicho, por ambos lados. Como podéis ver, el resultado es similar al resultado que teníamos antes. De hecho, ese div que está marcando es el div del clear, no es el div que teníamos antes. Eh, ¿por qué hace esto? ¿Por qué funciona esto? Pues eh, sencillo, ese, este div que acabamos de crear, este div sin contenido, el div clear, tiene la obligación o le hemos indicado que no puede ser solapado por ninguno de los Floats, con lo cual tiene que colocarse por debajo de esos Floats. El colocarse por debajo de esos Floats dentro del contenedor indica que el contenedor tiene que hacerse lo suficientemente alto como para que ese div invisible esté por debajo de los elementos Float. Bien, todavía queda una tercera opción más que eh, podemos aplicar y que además viene bien conocer porque reúne muchas de las propiedades que ya hemos estado estudiando. La idea consiste en crear una clase que aplicada al elemento contenedor permita resolver el problema. Vamos a ponernos en el punto de partida, que en este caso va a ser eliminando este elemento de aquí y en HTML eliminamos el div que teníamos. Y vamos a añadir la clase que va a ser la que solucionará el problema. Es bastante habitual esa clase llamarla ClearFix. Vámonos al CSS y vamos a definirla. Esta regla consiste en lo siguiente: eh, la idea es utilizar una pseudo clase que es la pseudo clase After, que hemos visto y hemos estudiado antes, que lo que hace es insertar, inyectar código, meter código que no existe inicialmente en HTML, meterlo a través del CSS. Ese código que metemos es algo muy pequeño, se suele utilizar de dos maneras, hay gente que pone un punto, hay gente que pone un espacio, vamos a ponernos un punto, y ya, aparece, ya vemos que empieza a aparecer el, el div a la derecha con ese punto. La idea sería hacer que ese punto eh, quitar la visibilidad, ponerla a eh, hidden, de manera que eh, nos acordamos que eh, quitar la visibilidad significa que no se ve aunque el espacio sigue ocupándolo. Y de hecho el div se sigue viendo. Vamos también a quitarle el ancho, perdón, a quitarle el alto, a ponérselo a cero. No tenemos ya ningún rastro de nuestro punto, aunque estar sigue estando ahí. Eh, vamos a, a decirle que su display es de tipo block. Y por último vamos a utilizar la propiedad clear para, en este caso, limpiar por ambos sitios. Y ya vemos que, eh, a la derecha, que tenemos lo que buscábamos, ¿no? Nuestro div, eh, por fin, nuestro sea, contenedor, incluye los dos float que, que son hijos suyos. Para entender el funcionamiento de esta nueva técnica, vemos que es sumamente similar a la técnica anterior. De hecho, es la misma. Lo que ocurre está hecha con, con más elegancia. Aquí lo que hacemos es, eh, en vez de tener un div escrito por código en nuestro HTML, lo que hacemos es que inyectarlo cuando nos hace falta. Eh, para no tener una cosa que inyectar, ponemos un pequeño punto y hacemos que ese punto desaparezca. No, no nos molestaría en, en pantalla, nos molestaría que fuera renderizado. Así que hacemos lo posible para que ese punto no aparezca. Asignamos que sea de tipo bloque, como si fuera un div. Además nos interesa para que ocupe todo el espacio posible. Y por último, hacemos el clear, como hacíamos previamente. La gran ventaja que tiene esto es que acabamos de encapsular toda esta funcionalidad en una clase, en la clase clearfix. Lo bueno que tiene entonces es que podemos añadírsela a cualquiera de los elementos que nos interesan, de tal manera que automáticamente ese elemento, que supuestamente será un contenedor, se redimensionará lo suficiente para que sus hijos de tipo float estén en su interior.